Sí, señor, sí, señor. Señor, no lo clavo porque no tiene que ¿No? Vamos se la lleva. Hizo la carpa de acá. De acá, sí, sí. sí, Se la lleva firme, ¿no? Saca tanza. Acá Ahí arrancó Va a ¿eh? Ahora sí, oh, sí. sí. sí. Uno. 哎呀, <笑> Vale. ¿Eh? Este es el tema ha Stakeeer, ¿no? La ha rompido, sí. No puede más, joder.